Hola amigos, les habla 0216 Manuel Y en esta ocasión les estaré mostrando Básicamente cómo crear agua en Photoshop CS5 Es una imagen como la que viene aquí Como si una gota de agua cae en el centro y se expande Bueno, para que no tengan que estar pausando el tutorial Les voy a dejar un link para que se descarguen Unas instrucciones que yo mismo creé Y bueno, comencemos Lo primero que vamos a hacer es irnos a archivo nuevo y de anchura 1280 y 800 ok pintamos el fondo de color blanco nos vamos a filtro interpretar nubes ahora filtro otra vez desenfocar desenfoque radial y ajustamos las medidas aquí método giro calidad óptima y cantidad 38 ok esperamos a que nos haga el desenfoque radial porque tarda un poco bueno ahora nos vamos a ir a filtro de nuevo bosquejar bajo relieve y vamos a poner estas medidas bajo relieve. El detalle 10, suavizado en 13 y luz inferior. Le damos en OK. Ahora filtro, bosquejar y cromo. Las medidas en cromo, detalle en 10 y suavizado en 10. Le damos OK. Ahora vamos a irnos a imagen, ajustes, tono, saturación. Vamos a marcar estos dos, aquí vamos a poner un 225, aquí un 29 y aquí lo vamos a dejar en cero. Y ahora para que no se vea tan oscura vamos a crear una nueva capa, la vamos a pintar de un color pues azul, el azul que a ustedes les guste. Y le vamos a cambiar su opacidad a un 70% y ponerla en modo de, modo de superponer. Y voilà, aquí tenemos agua en Photoshop. Bueno, eso sería todo en este tutorial. Espero que les haya gustado y gracias por perder su tiempo viendo este video. Hasta la próxima.